Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain, ya lo sabéis, ¿verdad que sí? ¿Verdad que pensáis que es...? Voy a cerrar la ventana. ¿Verdad que pensáis que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube? Pues sí, así es. Y hoy vamos a aprender expresiones y coloquialismos relacionados con el mundo de la educación. a empezar por el copión. El copión. En toda clase que se precie de serlo siempre hay una persona que es un copión o una copiona. El copión es el que mira, mira, tiene, suele tener un cuello alargado de proporciones eh, exorbitantes porque siempre, siempre intenta ver, qué es lo que está haciendo el compañero de al lado, eh? especialmente cuando hacemos exámenes. Y luego, cuando ve la respuesta del compañero de al lado, la pone en su examen o en la actividad que esté realizando. Esta persona es un copión o una copiona, porque está copiando lo que otra persona hace. Podemos descubrir fácil, fácilmente quién es el copión o la copiona, porque cuando ha terminado su carrera educativa, normalmente suele hacerlo bien pronto, nos damos cuenta de que esa persona no sabe nada, porque se ha pasado todo el tiempo copiando. Es un copión o una copiona. En las antípodas del término copión nos encontramos con el empollón. Que si bien comparten el mismo sufijo, on, son caracteres, personalidades bien diferentes. Y el sentido de esta palabra también lo es, el empollón. El empollón es la persona que estudia mucho, ese es el empollón, siempre hace los deberes, lo lleva todo el día y estudia, estudia mucho, es un empollón. Fijaos que empollón viene del verbo empollar, empollar es lo que hace un ave con sus huevos, se sienta encima de los huevos y empolla, hace que estén calentitos los huevos para que eclosionen y salga el pollito o el pajarito. El empollón lo que incuba son los libros, siempre va con los libros a todos los lados, siempre está estudiando, es un empollón. Hay una cosa común en todos los copiones, también, porque el copión a veces puede copiar del compañero de al lado, pero a veces lo que hace es escribirse en la palma de la mano, o lo que hace son pequeñas notas que lleva en alguna parte de su ropa o de su cuerpo, y cuando está haciendo un examen, observa detenidamente estas cosas. Eso, a eso le llamamos chuletas. Hacer chuletas. El que hace chuletas lo que hace es escribir en alguna parte de su anatomía humana, o en algún papelito que lleva escondido debajo de la manga, dentro de la camisa, en el estuche, no sé, ¿eh? yo recuerdo en el cole que había gente que incluso se pintaba en el bolígrafo, cosas. Bueno, hay, hay, hay gente que es, que son verdaderos artistas de la chuleta, ¿no? La chuleta es esa cosa que nos sirve para copiar en el examen, para contestar a preguntas que no hemos estudiado y que no sabemos, y a través de esa chuleta nosotros vamos a contestar. Chuleta es eso, hacer chuletas es la acción. Vamos saltando de un término a otro, hablábamos del, del copión, de las chuletas, y ahora el empoñón, el empollón lo que hace es hincar los codos. Hincar los codos con ese gesto, ¿verdad?, tan, bueno, tan claro, tan evidente, preciso, ¿no? Una persona que hinca los codos, pues está estudiando. Hincar los codos es estudiar. Se dice muchas veces a los alumnos, los profes, decimos, tienes que hincar los codos más, sentarte en la mesa y estudiar y leer como un loco. Incarlos Carlos codos. El siguiente significado que os voy a enseñar me suscitó cierta controversia, porque si bien es cierto que mucha gente lo conoce, no todo el mundo utiliza la misma expresión. ¿Cómo decimos los españoles que no vamos a una clase que tenemos voluntariamente? es decir, no queremos ir y nos la saltamos, nos saltamos la clase. Podemos decir, hay muchas expresiones, yo he elegido hacer campana. Hacer campana es voluntariamente no ir a una clase sin tener ningún problema de salud que te lo impida, eso es hacer campana. Podéis escuchar también hacer pellas. Yo decía con mis amigos fugarse, ¿nos fugamos? fugarse ya sabéis qué es lo que hace, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, es lo que hace un preso de una, de una prisión, de una cárcel, se fuga. Pues nosotros decíamos, fugarnos. Vais a encontrar muchas expresiones a lo largo y ancho del país, pues diferentes, que son típicas de, de algún lugar. Lo cierto es que no he podido encontrar una que sea la más conocida y la más utilizada, o me ha costado. Y la que yo he elegido es hacer campana, aun cuando yo nunca la usé en mis tiempos mozos, cuando yo estudiaba. La expresión que os voy a enseñar ahora es una expresión que quiere decir que sabes muy bien la lección. Por ejemplo, la lección de hoy. Vosotros veis la lección, tomáis nota, la estudiáis, y lo que va a ocurrir es que os la vais a saber al dedillo. Al dedillo, al dedo, ¿eh? pero decimos dedillo la expresión. A veces las expresiones idiomáticas son bastante... no, no admiten cambios, son bastante rígidas, este es el caso. No decimos saberse algo al dedo, decimos saberse algo al dedillo. Si te sabes algo, muy, muy, muy, En toda clase, habida y por haber, siempre hay alguien que dice cosas agradables al profesor, que le hace regalos al profesor, que se muestra demasiado, y esta es, este es el adverbio perfecto, demasiado amable con el profesor. Esta persona es el pelota, es un pelota, es el pelota de la clase si nos estamos refiriendo a nuestra clase, donde vamos a hacer clases de español o al colegio, al instituto, a la universidad, donde sea. Siempre hay un pelota, también hay pelotas en el trabajo, pero en el, en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico, tenemos al pelota de la clase. El empollón, hinca los codos. El empollón no hace chuletas, el empollón no es un copión. El empollón, hay otra cosa, bueno, el empollón se sabe las cosas al dedillo, el empollón se lo sabe todo al dedillo porque es una máquina, siempre está estudiando. Es, también podríamos decir, un ratón de biblioteca. Es un ratón de biblioteca, la persona que se pasa allí todas las tardes leyendo, estudiando, haciendo esquemas, Subrayando, sintetizando las lecciones, pasando a limpio los apuntes, el ratón de biblioteca, el empollón, el que hinca los codos. Eso siempre me ha gustado, me gusta hacerlo. ¿Verdad? que cuando ibais al colegio o cuando ibais al instituto, dependiendo del profesor o profesora que tuvierais, pues os gustaban más las clases o no, o los profesores y profesoras, maestros y maestras os enseñaban de una forma determinada o de una forma muy distinta. Cada uno tenía su manera de educar, su manera de enseñar. Bien, pues, a esto le podemos poner, podemos utilizar un refrán o una expresión que dice, cada maestrillo tiene su librillo, que no es otra cosa que cada maestro tiene su forma de enseñar. Para acabar os traigo un verbo, que también es un coloquialismo, pero que se usa mucho. Todas estas expresiones son muy usadas. todas excepto la de hacer campana, que ya lo dije, ¿eh? dependiendo del lugar de España en el que estemos, lo van a decir de una forma u otra. Pero lo cierto es que, bueno, la mayoría, todas, excepto esa, son muy usadas, son muy comunes, todo el mundo las conoce y las utiliza como catear. ¿Qué es catear? Cuando hacemos un examen pueden pasar dos cosas, o bien aprobamos, o bien cateamos. Sí, sí, cateamos. Dicho de otra forma en castellano, paladino, en román paladino, es suspender. Catear es suspender, es un coloquialismo, es otra forma de decir suspender. Si has cateado, has suspendido el examen, no has pasado el examen, no has tenido éxito con tu examen. Catear, espero que no cateéis, si os presentáis al DELE, pero si cateáis, no os preocupéis, tendréis otra oportunidad. Eso sí, hay que decirles a los del DELE que bajen el precio del examen, porque se han pasado un poquito. Son uraños, son rácanos, quieren mucho dinero. Esa gente quiere mucho dinero, ¿sabes? Lo que te digo o no. Pero hay que ser un poquito más justos, ¿no? A ver, no todo el mundo se puede permitir hacer el DELE. ¿A ti te parece normal eso, señor DELE? Bueno, pues a todo cerdo le llega su San Martín, a, toda, a todo pez le llega a su vez. Vamos, en otras palabras, que hemos terminado. Pero bueno, os he dejado una buena lista de expresiones, de coloquialismos para utilizar en el mundo educativo, en los coles, en el instituto, en la universidad. Bueno, son expresiones que se usan y que podéis escuchar, ¿vale? Yo os animo a que lo antes posible, pues, os pongáis en marcha y empecéis a utilizarlas. De esta forma, pues, se van a quedar mejor, las vais a asimilar y van a formar parte de vuestro vocabulario. Es importante, no será que no lo digo, ¿eh? no será que no lo digo es importante, pues eso, que empecemos a practicar lo antes posible para que se quede el vocabulario. El vocabulario es muy importante si queremos sonar o no sonar estúpidos. A veces nos vemos un poco tontos porque tenemos un vocabulario muy escaso, no podemos llamar a las cosas por su nombre, o no podemos ser tan precisos y específicos como lo somos en nuestra lengua materna. Es por eso que el vocabulario hay que estudiarlo. Y nada, sin más dilación, espero que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le dais al like, compartís o suscribís, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, chicos y chicas!